¿Cuántas veces estás dispuesto a que te quemen antes de dejar de confiar en alguien? ¿Cuántas veces tienes que recibir un balazo por estos hijos de puta en nombre de promesas vacías? Políticos, militares, agentes de la inteligencia, todo el pescado podrido en un puto barril. Maldita Downtown. Dime que tienes un plan. No un plan. Un hombre. Si hay alguien en quien podemos confiar ahora, ese. Salomon Reed. F.I.A. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Doctor, quemar hasta de los cimientos es lo que haremos. Es una lección sencilla. Ellos son nosotros. La paz tiene un precio. Alguien siempre tiene que pagar. Not really the one that you should fuck with. Fuck yeah.